Buenos días a toda la gente que se suma en este momento y que ha estado con nosotros desde el principio. A propósito del tema inicial, eh, desde ayer tenía pendiente tratar eh, lo que aconteció en el día de ayer en San Francisco de Macorís y la caravana del triunfo. Nosotros hemos venido hace varios días, semanas, con cierta preocupación por lo que está ocurriendo en el país con el tema del COVID y el aumento de casos la preocupación por esta eh, por esta carta que envía el, la, la institución o los que tienen que ver con el tema de la, los intensivistas. La, el, lo que está aconteciendo, un 80% señores de las camas están ocupadas en la República Dominicana. Todavía no hay una cura para el coronavirus. Y la gente ha asumido que ya esto, o sea, lo ha dejado de lado. Nosotros quisiéramos llamar la atención, si se quiere reprochar, al comportamiento inequívoco del Partido Revolucionario Moderno en San Francisco de Macorís. Convocar. Convocar. Tenemos la convocatoria hecha por el vocero. ¿Cómo es que se llama el señor? Eh, Fulvio. Ve la información en la página aquí la de Telenor. Convocatoria. Eh, la convocatoria que hicieron el día de ayer, la tengo acá. Alberto Durán, tú dices. Eh, sí, tengo la imagen acá, muchachos, si no sé si se puede poner ahí. El secretario de la Organización del Partido Revolucionario Moderno. Sí, este es Alberto Durán. Lo él es el, el, el encargado de organización. En el día de ayer, él hacía esta convocatoria al pueblo de San Francisco de Macorís a marchar en caravana. Él no lo hacía por sí solo. Se supone que fue eh, pues, el partido. Ya venimos acá. ¿Creen ustedes que es correcto, que es posible, que es eh, prudente llamar a la gente a aglomerarse, llamar a la gente a regar coronavirus, como yo lo digo, porque no hay otra forma? En los procesos previos a las elecciones, si se quiere, era entendible, porque había un asunto de competencia, de que había que ir a un proceso electoral, de que había que buscar los votos y demás. Pero ya luego de ganada, ya luego de que tienen el triunfo, entendemos que no es para nada necesario Alberto y a toda la militancia del PRM y a todo el que se sienta ganador. En lo particular, yo me siento ganadora, no porque sea del PRM, sino porque logramos el cometido de sacar el PLD del gobierno. ¿Ustedes creen que es responsable estar llamando al tumulto? Tenemos las imágenes que Vladimir eh, tenía en las noticias. que es responsable hacer ese tipo de aglomeraciones que vamos a ver en las imágenes en estos videos? Yo les pregunto a ustedes, explícame ese el tigre ese amigo, ese amigo, tipo tirando saliva. No lo pongan ahí. Tirando saliva, no pongan, por Dios. porque está irrespetando a los no. televidentes. Y, no, y, y a todo <ríe> el que está ahí. Quedó ridículo ahí. <ríe> ¿Y, y quién se lo ganó, ¿viste? No bueno. lo eso. vamos a poner de nuevo. Ay, eh, ay señor. Pase, no, no mi tema, no, no, no vamos a vamos. Y un niño que llevan en medio. Pónmelo de nuevo, porque hay un ah, niño, hay un niño ahí. La ¿Tú quieres verlo? ¿no? Es un niño no, que no, va en el Sí, medio, un mira. niño. Y, don, un y niño, adolescentes. Un niño. Mira que no, no me bien. Un pre Rechazamos y repudiamos, Fulvio. Tú que estás aquí, bien. Imagínate. O sea, rechazamos totalmente este comportamiento irresponsable de la militancia del PRM, de los organizadores de llamar a caravanas. A la culpa a los, los organizadores. organizadores, a todos nosotros, a, todos. No, a la hay, dirigencia, no, no, pero hay, no, pero a los organizadores, hay, pero entiendo, a la que 16 años. No, sí, es Esa respuesta, Carolina, espérate, eh, había te, muchas te, emociones. Te, mira, Carolina, tengo. No me en el tema, esto es muy serio, señor Oye, Carolina, no se burlen. 16 años Carolina. Jean. Carolina, Carolina, Carolina, yo iba, iba a salir de a bocear a la calle Pulver. y me pusieron Señores, en el camino, Carolina no, esto es muy serio lo que estoy diciendo seguimos acá no me relajen, ustedes se están burlando esa misma respuesta no, que verdad, daba ayer no, Jean, ya, ya. No, eh, ayer son 16 años me la decía mi amigo, que no voy a decir el nombre digo yo, nada justifica salir a las calles a regar coronavirus, ni 16 años ni 20 Míralo ahí sin mascarilla cada uno de ellos. La... Lo mínimo que debieron de hacer fue dotar de mascarillas en esas caravanas. Llevar do, eh, dos mil o tres mil mascarillas para todo el que no tuviera ponérselas. Pero quizás ellos prefieren contagiar. Mire, que mire, de eh, mire ese, mire vale. ese joven, mire ese joven. He Yo... Ese puede ser un posible, eh, una, una posible persona Yo positiva, asintomática. Yo hago otra propuesta Carolina, una celebración virtual, todo el mundo con su computadora Vamos a poner la imagen, casa, no, no, no, no, no. Eso es, bailando, esto brillando. es muy serio lo que yo estoy diciendo, Mira, señor Carolina, Amado, Carolina tú quieres oír a la tigres. Mira, me, me van a tener que dar los minutos de nuevo, sí, chao sí. Carolina, yo quiero de decirte tiempo, algo, no en mucho. mis intervenciones yo decía Hay tantas emociones reprimidas que el que no baila va a bailar, el que no canta va a cantar, el que no beba va a beber pues para que sigan y El con que las... no brinca va a brincar. No hubo forma Carolina si de ahí, que no, fuera, no para... Mira, de no hubo forma de evitarlo. Bueno, quiero felicitar. Quiero felicitar a, a Kelvin Cruz en la Vega. Mm -hmm. Tenemos el comunicado no ahí. Eh, sí, eso se llama sensatez. Eso se llama responsabilidad ciudadana. A mí que no me digan que porque teníamos 16 años, que porque dimos una pela, que fue contundente el triunfo, es motivo para salir a aglomerar más gente de la que se ha aglomerado en los últimos en el último mes y en las últimas semanas. No hay nada que justifique celebraciones en estos momentos luego o post elecciones. Vamos a recibir la llamadita. Vamos a ver. Buenos días. Carolina, cuando tú coge gusto, eh. Este, oiga, sinceramente no voy de acuerdo con algo. Por ejemplo, nosotros los de todos los, la la las provincias y los barrios, los los lugares, eh, eh, sinceramente subimos a, a los a los ministros entre comillas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Por ejemplo, aquí Fulvio, este aquí muy conocido y los queremos todos. Cuando viene a ver mañana, estoy celosa desde ayer. Bien, bien a ver mañana cuando haya posesión, se regaritan a darle beneficio al distrito <risa> no, y a laguna de vice, costo yo... hay que arreglarlo, laguna de ah, costo la carretera. carretera a los ministros que no se olviden porque lo vamos ahí a buscar por no, las tome. orejas no, pero que allá que se resuelve amiga, déjeme decirle algo desde allá que se resuelve sí, pero se olvidan no, no, muchas gracias a la producción no de que me vale dé por pueblo, lo menos puro. dos minutos Porque no, no, no, no me permitieron Hacer el comentario Con, <risas> la, seri con la seriedad que conlleva ah. Repetimos y ya que no, no, porque me, me lo relajaron Ustedes vimos burlándose Sabiendo que ha sido un acto Totalmente <successfully> irresponsable Ha sido un acto totalmente irresponsable Y lo repudiamos desde acá Por la posición que hemos asumido Desde el principio con el tema del coronavirus En nuestro país Señores, hay que seguir respetando las reglas Hay que seguir respetando El distanciamiento físico Decía, nada justifica esas caravanas multitudinarias en momentos como esto. Ganaron bien, felicitaciones, la alegría, el gozo. Pero salir a las calles a crearle una situación de, de, de salud al país y a este pueblo, que nosotros sabemos muy bien cómo nos vimos, porque fuimos el epicentro. La preocupación que tuvimos, la cantidad de gentes que se nos murió y todo el que está ahí sin mascarilla y el que salió a aglomerar, aglomerarse y la dirigencia del PRM convocando a masas a reunirse sin necesidad porque no hay necesidad y no hay nada que justifique ningún 16 años, ningún que ganamos. Hay una situación de salud muy crítica en la República Dominicana, estamos hablando de que casi no hay eh, eh, eh, camas, habitaciones eh, in, de, en el área de intensivos estamos hablando señores de que los hospitales pueden colapsar estamos hablando de que la economía posiblemente sea cerrada y que nosotros posiblemente volvamos a nuestras casas no es un juego y hay que ser responsable, ha sido una falta de, de, de, de irresponsabilidad ha sido una irresponsabilidad del PRM en San Francisco de Macorís y lo digo responsablemente no debieron de hacer ningún llamado a caravana en el día de ayer debieron de tomar ejemplo como hicieron en La Vega y ni siquiera tomar de ejemplo sentido común les faltó para salir a hacer eso, esas manifestaciones innecesarias a las calles termino muchachos bueno Muchas gracias. Terminaste hasta molesta. No. No, no pero, verdad, yo, pero eh, debo de darle el, el, el tono yo, que yo, merece le, la situación. Yo, de mi parte, le pido excusa porque le boicoteamos el tema. Tenemos, tenemos una llamada. Un le boicoteamos el tema. Tenemos una llamada, ¿verdad? Vamos a ver, buenos Adelante. días. buenos días. Buenos días, ¿cómo está el Estado y el señor dama? Bien. La ciudadana de bien. Este Chambienta, Carolina. A 100% Pacheco. con el comentario de Carolina. Pero eso es el PRD. El PRD no es PRD. ¿Cómo es decir, así? Es el comportamiento de cierta forma. Entusiasta ahí, y rebotó. ¿Por qué? Porque no hay educación política, no hay escuela política ya en los partidos. Ay, ni los 100 días nos va a dar. En todo. Ni los 6 días nos va a dar. Es decir, Y ese comportamiento dice parte de los oportunidades. Pero que ya pasó la pasar. campaña con el gobierno diablos escúchame porque porque es ustedes están borrachos de poder ay ay ay ay, ay. pero que comenzó ya pasó a la ya. campaña vamos a escuchar vamos a escucharlo vamos a escucharlo que van a barrer con todo el empleado administrativo pero parece que se le olvidó porque que no leen que hay una ley que protege todo los que tiene más de cinco años oye pueden pueden decir muchísimas cosas no yo van a respetar eso Va oye a cargo así, después que le dio 20 años al Estado. Pueden decir es muchísimas cosa, cosas, no, cosas, no, cosas no, no crea eso, no. Porque puede hacer que el huevo se rompa ay, antes de la gallina tirarlo. Pacheco. Ay, ay, ay. Pacheco, saludo te manda la maestra Josefa de la Cruz, Josefina, desde la comunidad del aguacate. Sé mi mamá. Yo quiero pues. felicitar a, a Regina en, en Tenares. Yo tuve que ir a visitarla a ella y le mandó paseo, saludos porque ella, ella, ella quería ejercer su voto y ella vota aquí y hubo que hacer una, algo ahí para traerla Este programa es el que más se ve. hay una llamada Israel que la gente hay que dejarlo adelante de buenos días que se el tema, Carolina? adelante buenos días sí buenos me boicotearon el tema ¿Cómo, cómo están ustedes todos bien, bien? díganos eh, adelante eh, un saludo especial bien. Y felicidades para Fulvio y Ureña. Sí. Oh, para todo, para todo, para el pueblo. Gracias, hermano. Sí, porque si bajan, si bajan la gasolina, los combustibles, yo me beneficio. Claro, y si eh. la economía está bien, yo me beneficio. Y usted también. Julio, ajá gracias por el oficio que te hiciste. ¿Sí? Ya que, de la cosa que me mandaste, después vamos a hablar, te Está bien, está bien. Bueno, muchas gracias. Ya tú sabes... Y, y no fue que, que, que se van no que se fueron se fueron verdad <risa> se fueron vámonos sí. con los guas <risa> <risa> vamos a ver